¿Qué son las gotas de sabiduría? Bienvenidos a Gotas de Sabiduría. Este proyecto es... El resultado o la respuesta a una petición que se me ha hecho varias veces por parte de mis alumnos de grabar respuestas a preguntas concretas que os van surgiendo a medida que vais haciendo los cursos online, los cursos presenciales o simplemente vais entrando en mis conversaciones, en mis artículos y de una manera más amena, corta y fácil de entender. Por lo tanto, a partir de ahora iremos grabando y subiendo a este canal de vídeo pues todas esas preguntas que ya se me han hecho y que tengo anotadas uh, desde hace tiempo. Y aparte de eso, pues también uh, os doy la posibilidad de que a partir de ahora me preguntéis, por si queréis uh, que os incluya en esas preguntas, cualquier duda, cualquier uh, tema que queráis que comente, pues eh, os invito aquí a través de mi correo electrónico josepchimbernat.com o bien a través de mi página web, me hagáis eh, esa sugerencia. Entre en lo posible y en un corto plazo eh, yo iré subiendo todas estas respuestas. A partir de ahora, por lo tanto, bienvenidos a Gotas de Sabiduría. Thank